Bien, seguimos en este resábado en el aire de Radio Estación Sur con, bueno, uno de los que decíamos recién, uno de los temas de la semana que tuvo que ver con esta condena contra la vicepresidenta y este anuncio de eh, renuncia a la contienda electoral del próximo año, dijo además, aclaró, en ningún eh, sí. en, para ningún cargo. Sí, ni presidenta, total. ni vice, ni senadora, ni concejala, ni nada. Eh, luego de eso, eso eh, trascendió una reunión que había acá en Ensenada, en, en Punta Lara, para ser más preciso, eh, en la que bueno, se juntaron distintos referentes del Frente de Todos de acá de la provincia de Buenos Aires, y al que eh, acudió la, la vicepresidenta. Eh, estamos en comunicación telefónica en este momento con eh, Teresa mm, García, ella es presidenta del eh, bloque del Frente de Todos, aquí en la provincia de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, que está teniendo la amabilidad de atendernos en este sábado. Buen día, Teresa, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, a ver, ¿cuál es el, el primer balance que, que se puede hacer eh, de esta condena y de la decisión de, de Cristina? Bueno, eh, el primer balance de la condena lo venimos haciendo desde el mismo día que el fiscal Luciani hizo su primer alegato, ¿no? Eh, el número un, artístico. Un... Eh, claro, el primero sustanciado en, en pruebas que se incorporaban a la causa, mm -hmm. desde otra causa, eh, sin precisiones, bueno, todo esto fue echado por tierra en la defensa del doctor Veraldi, no pudo contestar luego el su alegato final Luciani ninguna de las cosas que había planteado Brad, digamos, ¿no? Así que todo el proceso para, para mí y para nosotros está viciado de nulidad, es una manipulación política claramente establecida. Así que la condena que la esperaba Cristina y la esperábamos nosotros, eh, es más, la etapa de que en algún momento dijo la bala que no salió, el fallo que saldrá, así sí. que es más evidente que eso no puede haber. Y perdón, eh, ¿y el renunciamiento sí. lo esperaban? En verdad no, eh, pero me parece que, que correspondía, digamos, me parece que está bien lo que hizo, mm -hmm. yo creo que está bien en el sentido de, si, si como ella misma lo dijo, si eh, Clarín fundamentalmente y la oposición pretenden que la campaña sea una estigmatización permanente por su supuesta candidatura, que obviamente no estaba ni planteada inicialmente, porque ya sabemos que Cristina las decisiones de participación las toma siempre sobre el final. Eh, usted recuerda aquello de pingüino-pingüina, no sí. estaba definido cuál de los dos iba a ser candidato a presidente. Este, si bien eso es cierto, que eso estaba para definir en el mes de mayo, junio del año que viene, lo que es verdad es que todo este tránsito iba a estar signado, como ella misma dijo, por la oposición y por el diario Clarín respecto de su condena. Eh, esto nos deja un agujero enorme en el frente de todos, objetivamente, porque yo lo venía diciendo, Cristina puede no ser candidata a presidenta, lo que nadie puede negar es que va a ser el fiel de la balanza del peronismo, del armado del peronismo, nadie lo puede negar, y aún ahora, eh, diciendo que claramente no va a estar en las listas, eh, nadie puede negar que ella va a ser el centro del armado del peronismo, ¿no? Uh -huh. que también eh, esto se suma a otro, por lo menos anunciado, renunciamiento, que es el de otra figura fuerte, o la, la, la, los que uno pensaba que serían la, las dos figuras fuertes hoy que tiene eh, candidateables el Frente de Todos, que es Sergio Massa, que también dijo que él no está en sus planes competir. No, él lo dijo, lo dijo hace un tiempito, eh, que no estaba en sus planes competir porque él tenía una responsabilidad uh -huh. y una obligación muy grande, que era enderezar este barco, este, que bastante avieso lo dejó Guzmán, eh, para que la gente tuviera una posibilidad de tener una economía relativamente equilibrada y predecible. Menuda tarea le toca a Sergio Massa con esto, así que estimo que está poniendo toda su energía en eso. Teresa, Claudio Lamboya, te saluda, buen día. ¿Qué tal? Eh, mira eh, yo... Eh, leí algunas cosas que me parecía muy interesante que habías comentado vos y lo llevas desde el día del atentado, eh, luego esto de la proscripción. Eh, ¿Cómo pasan estas cosas? Eh, eh, y pasan encima en un gobierno peronista, ¿no? En este, el pacto democrático ya no existe más, ¿no? ¿Cómo se sigue eh, en estas condiciones eh, en un país que es muy difícil gobernar cuando el, el Poder Judicial eh, con cautelares y demás te maneja la historia, ¿no? Bueno, paradojalmente hoy hace 39 años que volvimos sí, a la democracia. sí eh, Tristemente lo digo, porque en aquel momento eh, era, era nunca más era fortalecer el pacto democrático para que no hubiera interrupción de gobiernos eh, legítimamente elegidos por el pueblo, a, a raíz, yo creo, voy a dar mi opinión, siempre de motivaciones económicas, siempre los golpes tuvieron que ver con una motivación económica. Eh, lo que pasa es que en el, en el 76 el golpe además tuvo otras consecuencias, que fue la desaparición... ...física y la muerte de 30.000 compañeros... ...de todas las fuerzas políticas, no fundamentalmente del peronismo... ...pero hubo otras fuerzas políticas también que perdieron su militancia... Eh, ...y con ellos se perdió una generación muy importante. Eh, en el 83 recuperamos la democracia, hicimos un gran esfuerzo todos... ...incluso el peronismo, usted recordará la sonada de Campo de Mayo... ...cuando sí. Casiero decidió acompañar al francés sí, claro. en la defensa del sistema y nos indicó a todos que teníamos que estar ahí ese día, de hecho yo compartí ese día la plaza. Eh, y no ocurrió así eh, cuando sucedió el, el hecho triste del intento de asesinato de Cristina. Eh, sí. Recuerdo esa noche que incluso hubo un canal de televisión que en el Graf puso la pistola era de agua, eh, al día siguiente empezaron a batir el parche con que era un autoatentado y luego algunos dirigentes de las fuerzas de la oposición eh, diciendo eh, que, que en verdad no iban a repudir el hecho porque no, no se sabía qué había pasado. Seguido de eso, comenzaron unas investigaciones modo tortuga, diría Maradona, porque realmente la jueza Capuchetti perdió pruebas esenciales como fue el, el celular de, del principal imputado, eh, se hizo muy lenta la investigación, pasaron un mes y medio y no, no hubo otra manera que, que presentarse desde la de, un, una, una cuestión contra la jueza porque de verdad venía, venía todo para atrás y cuando aparece Milman en escena, que fue un jueves o un viernes creo yo, que aparece identificado con dos asesoras teniendo un diálogo respecto de la muerte de Cristina, eh, misteriosamente se intenta cerrar la causa y elevarla a juicio y se libera cuatro de los detenidos que estuvieron involucrados con los pagos de Caputo. Eh, y, y a los pocos días ya hasta el propio, juntos por el cambio, hasta el propio maquerismo, está eh, la indicación que yo no sea más el jefe de campaña de Patricia Bullrich y acto seguido están discutiendo para la semana que viene correrlo de la vicepresidencia del bloque. O sea, si tiene pico de pato, pata de pato, cola de pato, es pato, ¿no? Claro. Si no, ah, mire qué casualidad, es pato. Sí. Eh, entonces, eh, en medio de todo esto, la semana pasada y antes de la condena, eh, la Cámara de Diputados dio un espectáculo lamentable mire, yo tengo 12 años de ser secretaria parlamentaria de esa Cámara en mi bloque nunca he visto una cosa así aún con eh, con votaciones muy difíciles como fue el matrimonio igualitario muy controvertidas ¿no? y transversales sí. matrimonio igualitario la recuperación de aerolíneas argentinas eh, y todas las leyes laborales que generaban mucha discusión pero nunca el espectáculo que vimos la semana pasada ...donde claramente la oposición lo que quiso era embarrar la cancha... ...en un día que lo que se iban a votar era la creación de nuevas universidades... ...paradojalmente en ese día. Y tras cartón de eso vimos con asombro lo que sucedió en el aeropuerto de Bariloche... ...con Rendo esperando a dos jueces federales... ...el jefe de los fiscales de la ciudad, el ministro de seguridad de la ciudad... Eh, ...agentes de, de la AFI, agentes de inteligencia y eh, el CEO de Clarín, bueno, digamos, un, lo que todos nosotros veíamos eh, o intuíamos se vio claramente ese día, ¿no? Con lo cual eh, el lunes la condena era crónica de una muerte anunciada, lo que sí se puso en evidencia es la debilidad de nuestro sistema. Por eso yo digo que está en riesgo el sistema democrático, porque cuando nosotros dependemos de la justicia, ...frente a situaciones muy complicadas. Voy a poner de ejemplo el ARA San Juan. Los familiares del ARA San Juan buscaron... ...lamentablemente ahora se va a hacer un nuevo aniversario... Eh, ...a sus familiares este, buscando justicia a ver qué había pasado... Eh, ...y mientras hacían eso eran cableados, vigilados... Eh, ...cuando finalmente la justicia... ...un sector de la justicia define que Macri era el responsable... ...junto con Aguad, digamos, los responsables del Ejecutivo... A los pocos días lo exoneraron. Entonces, cuando uno mira esto, ¿dónde va a estar la justicia? ¿Dónde están los jueces federales? Jugando al pádel en olivos, jugando al fútbol no sé dónde. Eh, los, los, los jueces que van a asumir ahora la presidencia de casación, digo, ¿dónde estuvieron todo este tiempo? Ligados al PRO. Digamos, hoy ese sector del Poder Judicial es el brazo judicial del PRO que es lo que le ha permitido hacer todas las cosas que ha hecho, ¿no? Esta, esta sí. mire, en la, en la provincia tenemos en La Plata la mesa de la Gestapro, infectada de sí, claro. funcionarios de María Eugenia Vidal, el ministro de Trabajo, un senador provincial... Bueno, eh, eh, Teresa, el... hacíamos cuando hacíamos referencia hoy, dábamos digamos, un ejemplo, que para mí es como gráfico de esto, que ¿Sí? eh, cuando este eh, Pablo Yadarola, uno de los viajeros, va a presentar la denuncia acá en el juzgado de Ercolini. Sí, claro, y obvio. Claro, pero además lo que es más que evidente con esos chats, cuando usted lee y dice... Bueno, busquemos facturas truchas para poder justificar que estuvimos ahí. Otro que dice, vamos por la PCA, vamos a cargarnos la PCA. El otro que dice, ojalá lo tenga tiro para cargarlo en un patrullero, digamos. ¿Qué diálogos son esos? No, terrible. Esos son diálogos mafiosos, esos son diálogos de un Estado paralelo mafioso. Esos son los jueces federales que van a fallar o a dictaminar... ...sobre la vida o la realidad de, de un montón de argentinos. Porque cuando se, se falló como falló la Corte con respecto al a tema del cable... ...y el tema de Internet, lo que está claramente es que afecta el bolsillo de todos los argentinos. Cuando se le dio lugar a miles de cautelares que hubo para poder eh, importar eh, eh, artículos eh, de determinadas empresas... Eh, y esto implicaba la pérdida de dólares para el Estado Nacional, uh -huh. eso afecta la vida de todos los argentinos. Entonces la justicia sí tiene que ver con todo esto. Por ahí para la sociedad la palabra loafer es compleja. Sí. Pero la justicia eh, es, es esto, esto. Yo su sugiero que lo llamen a los familiares de la de San Juan a ver qué opinan de esta justicia. ¿no? Teresa, eh, una... Dos en una en realidad, una un poco más finita, pero tal vez haya sido parte de los escenarios que se barajaron en, en Punta Lara, muy, muy improbable, sí. pero digo, es posible, y otra más general. La definición de, de Cristina fue, yo no le voy a dar pasto a que se hable o se estigmatice de una candidatura, una candidatura estando un, un proceso, aunque sea un proceso en una sentencia provisoria. Exacto. Eh, si sí, por alguna razón poco probable, pero supongamos, ¿no? Eh, siguiendo el orden que, que siguen las cosas, casación, eh, perdón el tribunal va a dar el, los fundamentos el 9 de marzo, eh, casación tiene un mes después de eso supuestamente para, para resolver, si apareciera una revocación de esa sentencia en ese plazo interno no, hablemos de la corte que no tiene plazos pero digo si en la instancia de casación se revirtiera la condena esa definición sigue en pie porque en ese caso el fundamento de la no presentación quedaría es que quedaría yo no de sé no podría no podría responderle esa pregunta porque está en la voluntad de, de Cristina y en, y en su interpretación de la realidad y en ver cómo se arma la ingeniería electoral. Eh, por lo que hemos visto cómo ha funcionado esta causa y otras causas que quieren reabrir y cómo está insistiendo este sector de la justicia, todo parecería indicar que no hay ninguna posibilidad de que es haya una revocatoria en esto. Sí. Eh, pero bueno, la decisión final, si esto ocurriera, seguramente la va a tomar ella. A mí me parece que está muy bien esto, porque esto implica no, no permitir, porque es, esta decisión que tomó Cristina, es cierto que pone patas para arriba al frente de todos y le deja un agujero grande, pero no es menos cierto que deja pata para arriba a la oposición. Claro. Porque si hace, no sé, dos años... Eh, escriben viva el cáncer en la pared, ¿no? Chorra, este, te robaste todo y uh -huh. toda la serie de cosas que dicen. Ahora, corrida a Cristina de, de la posibilidad de ocupar una responsabilidad en una boleta, eh, ¿a qué le van a hablar? Ahora van a tener que hablar de lo que pretenden hacer, porque o sigue la lista con otros dirigentes. Uh -huh. Porque la idea finalmente era que se proscribiera Cristina y además el peronismo tuviera cero posibilidades. ¿No? Esto lo vamos a ver en los próximos días. Yo quisiera saber qué le van a decir a la sociedad una vez que ya no tienen eh, el espejo enfrente al que le hablaron durante tanto tiempo. Estamos en conversación con Teresa García, ella es presidenta del bloque del Frente de Todos aquí en la legislatura bonaerense. La última, por mi parte, ya que estábamos con... que Pablo introdujo el tema de, de la reunión este, post-condena, eh, eh, que mmm, se planteó allí, no solo por parte de Cristina pero digamos, porque había otros referentes, este, es una reunión que eh, tengo entendido, además, que se realu se realiza, es un espacio que se reúne con cierta regularidad, esta vez, bueno, justo coincidió con la condena y justo coincidió que ella que ella fuera ahí, pero ¿hubo algún inicio de, orden de intento de ordenar esto que...? No, no, bueno, era muy... Era, ella terminó de hablar y a las dos horas... Estaba ahí. No, de, claro, compartió con nosotros la reunión, que bien dice usted la venimos haciendo hace mucho tiempo, cinco años, eh, interrumpidos por la pandemia nada más, y es un grupo de compañeros eh, que tienen una metodología, de que tenemos una metodología de funcionamiento muy particular, eh, tratamos de no darle trascendencia a las sí. reuniones, ni a las discusiones, ni a las decisiones. Y Porque se puede parece... saber, no, no, no sé si quiénes son, pero por, eh, por lo menos sí qué sectores de este amplio abanico que es el frente de todos eh, o el, el lo integran la integran eh, distintas fuerzas políticas que forman parte uh -huh. del, del frente de todos uh -huh. organizaciones sociales que forman parte del frente uh -huh. de todos eh, y a veces invitamos a alguien en particular por un tema que se esté discutiendo fue este grupo es el que organizó aquel celebre, célebre célebre porque con eso empezó unidad ciudadana aquel célebre encuentro en el Senada, ¿no? El plenario masivo en el año 18, 19. Eh, no no hubo más conversaciones que las que... Eh, que no, no no Primero no hubo ninguna posibilidad de ordenar el futuro porque estábamos re, con una cosa muy reciente. Eh, sí hubo algunas expresiones de algunos compañeros que le manifestaron, obviamente, a Cristina la... la solidaridad y la y la indignación por el fallo. Eh, ella habló muy poquito porque repitió exactamente lo mismo algunas cosas que había dicho en el fallo, no mucho más. Entendíamos que era un día muy delicado para todos nosotros, así que simplemente compartimos un rato, este, le hicimos saber de nuestro enorme cariño y y esas cosas que pasan claro. en esos momentos. Eh, pero no hubo evaluación política y mucho menos una, una planificación de futuro. ¿no? Teresa, para cerrar, y algo mucho más feliz para todos los argentinos, eh, ¿cómo vivió ayer esos penales, ese, ese te terrible momento del último gol? ¿Cómo vivió el partido? Al borde del infarto, porque además, una cosa muy personal voy a contar, se me rompió en ese momento, dejó de andar el aire acondicionado, oh, oh. con lo cual el calor era insoportable y mm. lo que lo que a mí, más, más que los penales, mm. lo que me hizo poner doble vuelta en el aire fue el alargue, ¿no? Oh. Este, primero el tiempo adicional de 10 minutos, ese referee la verdad que me, merecería ser un dirigente del PRO en sí, este país. Sí, eh, sí. Pero eh, los 10 diez, los diez minutos adicionales, más más los tiempos de alargue para mí fueron infartantes. Y el tendremos, gol del final... Creo Teresa, que, perdón, en relación a esto que nombrabas, en agenda para la próxima campaña, la recuperación de los servicios públicos, porque la verdad que el tema de la electricidad en el momentos como ese no, no fue terrible también, ¿no? fue terrible tenía, una, estaban, tenía una, que... una amiga con la cual estábamos una amiga con la cual estábamos en WhatsApp porque me escribe y me dice negra eh, se me cortó la luz decime cómo va el partido entonces mm. yo digo eso atenta contra la salud de la población <risa> sí me parece claro. así que bueno las mejores las mejores los mejores deseos la mejor energía este pueblo argentino se merece una alegría, este, que el martes ganemos con Croacia y pasemos a la final, eh, y finalmente traigamos nuevamente la copa a este país. Ese es el deseo, pero porque además es un grupo de pibes fenomenales, la verdad que son hermosos sí. nuestros integrantes de la selección y un fantástico director técnico. Teresa, muchísimas gracias eh, por este ratito con Rezado, Radio Estación Sur y Farco. Eh, bueno... Esperemos que todo vaya para adelante. Muchísimas gracias. ¿eh? No nos volvemos a comunicar. Eh, desearles que tengan unas felices fiestas cristianas junto a su familia, a usted y su fe audiencia, y que la verdad hagamos este, un acto de constricción para, para que podamos salir de esta situación de injusticia en la que vivimos. Gracias, Teresa. Muy amable. Hasta luego. Igualmente. Hasta pronto.